Vamos a explorar las posibilidades para navegar páginas dentro de InDesign. Vamos con la primera, en la parte inferior izquierda puedo elegir de manera directa la página en la que quiero navegar o hasta la página maestra. Si por ejemplo estoy en la página 4 también puedo navegar de manera directa a página siguiente, a página siguiente solo con un clic. La segunda opción es trabajar de manera directa en el panel de páginas y con doble clic acceder a la página que nosotros querramos. La tercera opción es presionando control J o comando J en una Mac y poner el número de página. Yo voy a poner el número 1, puedo dar clic en OK o puedo tranquilamente dirigirme a cualquiera de ellas. Simplemente clic en OK. Y la última que es espectacular, en una Mac sería FN comando, flecha hacia arriba o flecha hacia abajo para navegar de manera directa. Y en PC sería este mismo atajo de teclado, pero sería la, la tecla control Page up o page down, página arriba o página abajo.